¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el segundo video, el segundo posteo. El propósito de poder explicar a aquellas personas que todavía no se han acercado al coaching, no han tenido una primera experiencia, no han tenido experiencia con conversaciones o lo que nosotros llamamos sesiones de coaching, poder entender de a poquito e ir desmenuzando un poco de qué se trata esta metodología de trabajo. En esta segunda entrega, en este segundo posteo, que en estos primeros cinco o seis posteos van a ser ¿Qué no es coaching?, eh, en este caso es, que no es? es No es un espacio para quejarse sin alternativas de solución. ¿Y por qué los coaches, o yo en este caso, en este posteo digo esto? Es, la queja en sí misma es válida, está, está bien, digamos, todos tenemos en algún momento de qué quejarnos sobre algo que nos está pasando, ¿sí? La, lo que sí nosotros desde el coaching como coaches alentamos todo el tiempo a nuestros coachee, así les, llaman, les llamamos nosotros a los clientes, a que a ser constructores del futuro, ser constructores de sus propias decisiones y posibilidades y potenciar sus capacidades, digamos, empoderarse en la medida de sus posibilidades y un poquito más incluso, porque si hay algo que todavía no estás logrando o no estás capacitado para, o no estás capacitada para, es en búsqueda de esa capacitación, de eso que estás necesitando justamente para que la queja, que es algo que te está molestando, que no estás logrando, pase a ser algo que vos puedas ir construyendo para poder alcanzar y lograr ese futuro que vos querés. ¿Sí? Entonces... Eh, otra de las cosas que no es coaching y es un espacio donde quejarse sin una alternativa de solución. ¿sí? La idea es que el espacio de coaching sea un espacio creativo, sea un espacio reflexivo y que a vos y a aquellas personas que toman coaching, digamos que piden coaching, que tienen sus conversaciones de coaching, en estas conversaciones, logren reflexionar, pensar, tener miradas diferentes, pensamientos diferentes que los saquen del lugar de la no posibilidad o de la queja en este caso para ir hacia un espacio mucho más productivo, mucho más positivo, mucho más empoderado de cada una o para cada una de las personas que están y tienen una conversación de coaching. Así que bueno, era simplemente esto breve, cortito, como para que aquellas personas, vuelvo a repetir, que todavía no se han acercado, no han tenido su primera experiencia en coaching o con una conversación de coaching con un coach, vayan entendiendo de a poquito de qué se trata la metodología. Eh, ya hice una primera entrega, eh, otro video, otro posteo, esto lo vas a tener también por escrito en, en, en este perfil de coaching con Hugo dentro de patreon.com y si no también va a estar en redes sociales, así que, Agradezco muchísimo tu tiempo y aquí tenés otra explicación de qué no es coaching para después sí ya la, seguramente la otra semana vamos a empezar a definir sí qué es coaching sí pero comenzamos con el que no es que posiblemente es más sencillo vale bueno hasta luego nos vemos en la próxima